La decepción te enseña que la gente ni siempre es lo que dice ser, y uno aprende que aunque a veces duele, no cualquiera merece un lugar en nuestra vida. La decepción es una parte inevitable de la vida. A veces, puede ser muy difícil de superar y nos puede dejar con el corazón roto. Pero, a pesar de sus desventajas, también puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La frase de la vida, la decepción te enseña que la gente ni siempre es lo que dice ser, y uno aprende que aunque a veces duele, no cualquiera merece un lugar en nuestra vida, es una excelente manera de recordar que la decepción no es necesariamente algo negativo. A continuación, presentamos algunos consejos para ayudarlo a aprovechar al máximo la decepción y aprender de ella, en lugar de dejarse abrumar por la tristeza y la frustración. Entiende que la decepción es parte de la vida. Aunque pueda ser difícil aceptarlo, la decepción es una parte inevitable de la vida. No importa lo cuidadoso que sea, siempre habrá personas que lo decepcionen. La mejor manera de lidiar con esto es aceptarlo y prepararse para enfrentar la situación con la cabeza en alto. Aprende a identificar a las personas que lo decepcionan. A veces, es difícil determinar quién es responsable de la decepción que estamos sintiendo. Por lo tanto, es importante aprender a identificar a las personas que pueden estar causando nuestra tristeza. Esto le ayudará a evitar caer en la trampa de la misma situación una y otra vez. 3. No permitas que la decepción se convierta en resentimiento. Cuando somos decepcionados, es fácil caer en el resentimiento pero el resentimiento solo hará que la situación sea aún más dolorosa. Por lo tanto, es importante aprender a perdonar y dejar ir. Esto le ayudará a sentirse mejor y a seguir adelante con su vida. Aprende a establecer límites. Cuando somos decepcionados, es fácil sentir que no hay nada que podamos hacer para evitar que nos decepcionen. Sin embargo, esto no es cierto. Es importante aprender a establecer límites para protegerse a sí mismo y evitar la decepción en el futuro. Esto incluye saber cuándo decir que no y cuándo establecer límites para evitar situaciones incómodas o dolorosas. Aprende a confiar en sí mismo. Cuando uno es decepcionado, es fácil sentir que no se puede confiar en nadie. Sin embargo, esto no es cierto. Es importante recordar que uno mismo es la única persona que siempre estará allí para uno y que uno es la persona mejor equipada para tomar decisiones para sí mismo. Por lo tanto, es importante aprender a confiar en uno mismo y no dejar que la decepción ahogue la confianza en sí mismo. Practique la gratitud. Cuando uno es decepcionado, es fácil enfocarse en lo que se perdió. Sin embargo, es importante recordar que la vida aún está llena de cosas por las que estar agradecido. Practicar la gratitud ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Aprenda a crecer. La decepción nos puede dejar con el corazón roto, pero también nos ofrece la oportunidad de crecer como personas. Cuando somos decepcionados, podemos aprender a ser más fuertes más sabios y más conscientes. Esto nos ayudará a construir una vida mejor para nosotros mismos. La decepción es una parte inevitable de la vida. Pero, a pesar de sus desventajas, también puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Si aprendemos a aprovechar la decepción en lugar de dejarnos abrumar por la tristeza y la frustración, podremos crecer como personas y construir una vida mejor para nosotros mismos. Sin embargo, a veces no tenemos las fuerzas para poder lidiar con alguien que nos lastima con sus actos. Y tristemente, tenemos que sacarla de nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí entra en juego una serie de consejos que quiero regalarte. ¿Te animas a descubrir de qué se trata? Vale, vamos a por ello. Las relaciones personales son una parte importante de la vida humana, pero a veces las personas en nuestras vidas no siempre son positivas o beneficiosas para nuestro bienestar emocional y mental. En algunos casos, pueden incluso ser tóxicas y hacernos sentir constantemente decepcionados. Puede ser difícil sacar a alguien de nuestras vidas, especialmente si se trata de alguien cercano a nosotros. Sin embargo, es importante priorizar nuestro bienestar y aprender a deshacernos de las relaciones tóxicas. En este artículo, exploraremos algunos pasos prácticos para sacar a una persona de nuestras vidas que se la pasa decepcionándonos. Reconoce la relación tóxica. El primer paso para sacar a una persona de nuestras vidas es reconocer que la relación es tóxica y está dañando nuestro bienestar emocional y mental. Las relaciones tóxicas pueden ser emocionalmente agotadoras y hacernos sentir constantemente decepcionados, ansiosos o deprimidos. Algunas señales de una relación tóxica pueden incluir Falta de respeto y apoyo mutuo Constantes críticas y juicios negativos Manipulación y control emocional Comportamiento abusivo o violento Falta de compromiso y reciprocidad Incapacidad para resolver conflictos de manera saludable. Si reconoces alguna de estas señales en tu relación con alguien, es importante que te des cuenta de que no es saludable para ti y que necesitas hacer cambios. Establece tus límites. Una vez que has identificado que la relación es tóxica, el siguiente paso es establecer límites claros y saludables. Los límites son importantes porque te ayudan a proteger tu bienestar emocional y mental. Algunos ejemplos de límites saludables que puedes establecer incluyen no aceptar comportamientos abusivos o violentos, no permitir que la persona te hable de una manera despectiva o condescendiente, no permitir que la persona te manipule emocionalmente, no aceptar el incumplimiento constante de promesas o compromisos. Establecer límites claros puede ser difícil al principio, pero es importante que te mantengas firme en ellos para proteger tu bienestar. No tienes que justificar tus límites a nadie, solo asegúrate de que sean claros y realistas. Habla con la persona. Si la relación tóxica es con alguien con quien tienes una relación cercana, como un amigo o un miembro de la familia, es posible que quieras hablar con ellos sobre cómo te están haciendo sentir y establecer límites claros. Puede ser difícil tener esta conversación, pero es importante hacerlo para que la persona comprenda tu perspectiva y pueda tomar medidas para cambiar su comportamiento si lo desea. Algunos consejos para tener una conversación difícil son Elige un momento y lugar adecuado. Asegúrate de que ambos estén en un lugar tranquilo y cómodo y de que tengan suficiente tiempo para hablar. Sé claro y específico. Comunica tus sentimientos de manera clara y específica y proporciona ejemplos concretos de comportamientos que te molestan o te hacen sentir mal. Escucha activamente. Escucha lo que la otra persona tiene que decir y trata de entender su perspectiva. No culpes a la otra persona. Asegúrate de que la conversación sea un diálogo y no un monólogo. Evita culpar a la otra persona y trata de enfocarte en cómo te hace sentir su comportamiento. Mantén la calma, mantén la conversación tranquila y respetuosa, incluso si la otra persona se pone a la defensiva o se enoja. Recuerda que hablar con la persona no siempre resolverá el problema, pero puede ser un paso importante para establecer límites claros y comunicar tus sentimientos. Reducir el contacto. Si hablar con la persona no produce cambios positivos en su comportamiento, puede ser necesario reducir el contacto con ella. Reducir el contacto no significa necesariamente cortar la relación por completo, sino establecer límites claros en cuanto a cuándo y cómo interactúan. Algunos ejemplos de reducir el contacto pueden incluir limitar la cantidad de tiempo que pasas con la persona. Reducir la frecuencia de las interacciones. Limitar la forma de contacto, por ejemplo, solo por correo electrónico o mensaje de texto. Reducir el contacto puede ayudarte a proteger tu bienestar emocional y mental al limitar la exposición a comportamientos tóxicos. Asegúrate de comunicar tus límites y expectativas de manera clara a la persona. Cortar la relación. En algunos casos, Reducir el contacto no es suficiente y puede ser necesario cortar la relación por completo. Cortar la relación puede ser un paso difícil.